Like you lost another one. Nostro, sinceris, tuo, ad yeah. tu. Save me from myself. Observándome porque estoy bendecido Sin dar un paso, un falso guíame en este camino No me olvido de dónde soy ni cuál es mi destino Si gano yo ganamos todos en mi cometido El juego está jodido, y mucha mierda que aguantar No permita que falle antes de poder coronar en El peso de la gloria poco pueden soportar La apuesta es peligrosa y yo estoy dispuesto a llegar Save me From myself. don't let me fall to hell yeah, yeah, yeah, yeah. En mi radar el enemigo espera que me asome Me mantengo al cubierto de envidiosos y traidores Permíteme diferenciar reales de impotores Y si ya es demasiado tarde, tú no me abandones Mi ambición es grande y creo que a veces puede ser fatal no me regales más de lo que se va a manejar. Aquí la presa es fácil, más si le gusta alardear. El peso de su éxito no puede ser brutal. Protect me from danger, free me from tears. Yeah. <tose> en, en, en, en este lugar la tentación espera a te Dame de tu fuerza mi momento se nubla tu visión con el brillo de esos diamantes Córtenme la lengua si algún día dejó de ser real Intento alcanzar la paz igual a la balanza Son tantos en la lista que me incitan a pecar No hay plato más sabroso que el de la venganza Si me toca partir un día a ti quiero llegar Save me from myself Don't let me fall Help. Protect me from danger, free me from danger, save me from myself. Don't let Yeah free me from this yeah my sacred family record